Es la revancha. Vamos como ahorita, Alejandro. Venga. Sí. Mira, listo. voy, listo voy, voy a cambiar de robot. Ahora voy a hacer un nitro. Yo cambié también. escoger nitro, titán. Venga, apoyo titán. Hay tres, tres modelos de robots: no, Titan, no, yo titán, nitro y viper. Vale, vale. Y también okay. equipamiento. Nice. ¿Mm? Sí, yo lo he modificado un poquito. Oh, esos grandes. Sí. Sí. Joder, qué pedazos raros, efectivamente. Venga, esta vez yo me voy a quedar más en la portería Para que eh, se pueda ver una visión más amplia del campo de juego Y la hoy va Debería ¿Qué ser es? el atacante Fijaros que salvador. Y ahora sí es difícil mantener la vista quieta en una posición, espero que no maree estoy? mucho el ver el vídeo porque jugar no marea nada, ninguno de los cuatro nos no, no, estamos no, no, mareando, no. jugando nada, no. nada, Como estás no quieto. Nada. Pero oh, no te marea. Sí. no marea. Muy bien, Alejandro. Alejandro. Grande. Vamos sí. Me voy a la portería de nuevo. Como veis, los puños se pueden lanzar y guiarlos, y tirando las muñecas, se pueden guiar y veréis que en la portería hay una grande y encima una pequeñita Si marcas arriba, pues cuenta más sí. A ver, fin, la pequeñita vale más ¡Ay, ay, ay! ay, ay ¡No! Ay, ay. ¿Cómo fue? ¡Vamos! ¡Sí! Por cierto, el Pero rendimiento no con... Bueno, que que están jugando casi dos contra uno porque yo estoy aquí de casi más recomendable. <risa> bueno, sí, es cierto. Tendré eh, <risa> que, que, que poner una excusa. El rendimiento con Nitro me va peor. Sí, yo también estoy notando con el robot Nitro que voy más... Con algún, tipo, con algún parón. Sí. Bueno, me ha adelantado una sí. posición. Bien, bien, bien, vamos bien Vamos allá ah, Venga, llevo el balón a la portería contraria Venga Rafa, venga Rafa, venga Rafa, venga, Rafa, venga. Sí, no bien ser. salvado Los puños llegan hasta el otro lado del campo, eh Sí, sí, van donde tú quieras No tienen no tiene pero claro, cuando están muy lejos Pues ya es más difícil apuntar Atempar, al balón claro es que es grande. Luego, no sé si veis, al fondo alguien ha cogido Uy. un power-up Hay potenciadores ¡Venga, venga, venga! Ahí, ahí, nos faltaba un tercer jugador ahí oh, ya ¡Ay, vamos ¡Ay, ya que se acerca, que se acerca el balón a la portería! A ver si la saco Nos quedan 55 segundos de partido Bien, bien, bien, he bien puesto, He, he vamos, puesto vamos, partidos vamos. a tres minutos Venga, a ver si consigo... Y sacar este balón de nuestra portería venga ¿Dónde está el balón? lo tengo ¿qué pasó? venga ah, venga venga, venga, venga. Con el power está, up. está la en la portería contraria rafa dónde estás no no Acá. no no que no no El coges un power up eh, y no no no no no y lo no eh, un, unos segundos Ajá. y pues en ese momento puede no de Venga, que voy a meter el gol yo a este paso, desde la portería 9 segundos, 9 segundos y si vamos perdiendo 2-0, no puede ser Ay. uno. Pero... Sí. Bueno, bien, no. Johan Bien, bien Alejandro Aunque no me gusta jugar con Nitro <risa> más lento